Hola Wanda, me alegro verte. Yo quería decirte algo bien importante. Hola Juan, Bobo, me alegro que hayas regresado al mundo del relajo. Cuéntame. Pues Wanda, es precisamente eso. No quería dejarte solita con tu gobierno de relajo. He regresado porque tu gobierno me enferma.